Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos. decimotercer triunfo que obtiene el holandés en la actual temporada con lo que iguala los récords de Michael Schumacher y de Sebastian Vettel de mayor cantidad de conquistas en la temporada. También un registro que incluso el holandés puede llegar a superar en las próximas tres carreras que serán en México, Brasil y en Abu Dhabi. Y lo que fue precisamente esta victoria en este domingo en el circuito de las Américas es que eh, fue un triunfo que no fue para nada fácil eh, para el flamante bicampeón de la categoría, a pesar de que tuvo quizás un buen inicio con una excelente largada eh, en la que superó los primeros metros a quien había sido el poleman el sábado que hablamos eh, hablamos de Carlos Sainz eh, con Ferrari que eh, por el contrario tuvo una maniobra en la curva 1 en la que se cerró demasiado y también tuvo un toque con George Russell en el que eh, la mayor parte de la culpa cayó sobre el británico que además fue sancionado con 5 segundos de recargo y de esta manera el holandés eh, pudo abrir una pequeña brecha al principio de la competencia que incluso pudo mantener eh, durante dos neutralizaciones eh, en, la, en el primer tercio de la carrera, primero por un despiste de Walter de y Bottas eh, con un Alfa Romeo que provocó el primer ingreso del auto de seguridad y después de un violento incidente también en una de las rectas del circuito de Austin que, en el que estuvieron involucrados Lance Stroll de Aston Martin y también eh, el Alpine de Fernando Alonso en el que el auto del equipo francés eh, literalmente voló y estuvo cerca de impactar con mucha violencia Contra las barreras con tensión Tuvo un leve contacto Contra eh, estas defensas Sin embargo pudo continuar En la carrera Finalmente del español Hasta culminar en el séptimo puesto Volviendo a Verstappen que se mantenía eh, En la punta más allá De estas dos neutralizaciones eh, Red Bull tuvo un, Una gran dificultad lo que fue un, un error eh, muy raro de ver ¿no? en, en lo que es la, los cambios de neumáticos en boxes en el que demoró 11 segundos producto de una falla en la pistola neumática eh, lo que generó que Verstappen cayera hasta el sexto lugar en la carrera de esta manera la punta primero pasó por Pérez, después la llegó a tener Sebastián Vettel con el eh, humilde Aston Martin, y después eh, quedó para Lewis Hamilton. Y con Hamilton en la punta, eh, la carrera eh, entró. En una última fase en la que parecía que el piloto de Mercedes Iba a obtener el primer triunfo de la temporada Pero Verstappen poco a poco iba eh, tratando de remontar Con unos neumáticos medios que no parecían del todo bien A Red Bull en el que no estuvo tan eh, firme Y con un dominio con mucha autoridad como en otras competencias Pero así eh, de todas maneras logró recortarle eh, vuelta a vuelta una poca diferencia al británico de Mercedes hasta imponerse en las últimas cinco vueltas eh, de la carrera. Así, de esta manera, Verstappen eh, logró esta eh, muy difícil victoria, eh, producto de, de esta de este fallo de Red Bull que lo atrasó pero que de esta manera pudo sobreponerse y Hamilton que estuvo muy cerca de lograr eh, su primera victoria pero debió contentarse con el segundo puesto Charles Leclerc fue el tercero después de una buena remontada también después de, de, de que largó eh, con una penalización de 10 puestos largó décimo segundo y después Sergio Pérez que tuvo un encontronazo con Malta y Bottas en la primera vuelta perdió una parte del alerón delantero y, y perdió un poquito de rendimiento. Pero así todo también estuvo cerca de lograr el podio. De esta manera la Fórmula 1 cerró su carrera en Estados Unidos y se apresta para llegar a México donde disputará el jefe de Ciudad de México la semana que viene. Opina qué te pareció este gran premio de los Estados Unidos.